Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas noches para los argentines y, y los que estén en la noche. Y saludos para los que estén viendo esto en otro momento o en otro lugar. Um, Empezamos una nueva onda encantada. Vamos a ver, primero estamos en la luna espectral de la liberación. En este King 42, el día 9 de la luna, aquí. Ah, miren, Kim 42, semana 42, acá tenemos una resonancia. 42 que es 6 por 7 y 6 más 7 es 13. Uh -huh. eh, por lo tanto, es un número, el 42. Luna espectral de la liberación. Entonces, como suelto y dejo ir? Es la luna de la serpiente, de acuerdo a las constelaciones. Y estamos en la heptada 42 blanca, donde la humildad refina la meditación. Kin 42, viento eléctrico blanco en el día SELI 9 de la luna espectral. SELI es este plasma radial que se ubica en el chakra raíz. SELI fluye. Los tres primeros plasmas radiales forman una cualidad lumínico-térmica. DALI es luz, SELI es calor y GAMA es la unión del calor y la luz. Y los últimos tres plasmas forman una cualidad telepática y Cali es el agente catalítico que une el quantum sensorial, que sería estos tres, con el quantum telepático, que sería estos tres, eh, formando un, bueno, eso, como un, un átomo de tiempo, lo que se llama. En realidad el átomo de tiempo se forma en cada luna cuando juntamos las cuatro semanas, con sus siete plasmas, también hacen tienen que ver con forma geométrica del tetraedro, y bueno, un tetraedro por aquí, cada semana es un tetraedro. Cuatro tetraedros juntos forman un octaedro, y eso es lo que el día 28 descargamos al centro de la Tierra, eh, que es el corazón cristal en forma de octaedro. Viento eléctrico blanco. Aquí estamos, el King 42, hemos iniciado la tercera trayectoria armónica de este giro galáctico. ¿Sí? Comenzó ayer con el dragón lunar rojo, el cumpleaños de mi amigo Brujito Maya, le mando un saludo nuevamente, aunque ayer ya lo felicité, por su cumpleaños, su retorno galáctico también cumpleaños y cumplequín el mismo día, eso solamente pasa eh, una vez en la vida, o salvo a las personas que, que son muy longevas y llegan a los 104 años. Pero esto sucede a los 52 años, que tu, tu cumpleaños y tu cumplequín caen el mismo día. Por eso se llama el retorno solar galáctico. Y hoy, bueno, estamos aquí en la armónica 11... Entrada entonada. Comunicar el florecimiento del esplendor. Y hablando del esplendor, cuando eh, las peluquerías van a ser un, un servicio esencial? Yo veo que ya necesitaría ir a visitar a mi amigo peluquero, pero me voy a tener que dejar el pelo largo otra vez o darle, darle yo mismo a la, a la tijera o a la maquinita, pero creo que me, me inclino más por la opción del pelo largo. Eh, varias veces en mi vida tuve pelo largo y, y después me lo corté. Así que, una vez más. Bueno, comunicar el florecimiento del esplendor, entonces la entrada entonada, codificada por el hexagrama 57, el codón 57, que es lo suave, el aliento. ¿sí? Eh, después vamos a incorporar también la, los nombres de, de, de estos hexagramas en el orden galáctico. pero A ver, a ver si lo tengo aquí a mano. Las crónicas de la historia cósmica, y creo que aquí en uno de los apéndices están fáciles, porque ahora no me lo tengo muy recordado, pero uh, hay muchos niveles muy avanzados aquí. Uh -huh. bueno. En este, bueno, aquí hay otras cosas que se pueden leer, del hexagramo 57, por ejemplo porque es el sendero de la octava galáctica, y dice, la mente de aliento informada por la luna del sol, el corazón de la iluminación, entre otras cosas. Esos son, son más poemas que vienen acá en el lichín galáctico, a ver, el 57 que dice, dice... Penetración de la octava galáctica eh, Traído por la luna del sol 1. Cuando la mente se vuelve aliento El aliento se vuelve mente 2. El maestro de la casa Se levanta con una canción 3. La luna es la musa la inspiración es el Sol. Penetración de la octava galáctica atraída por la luna del Sol. Moon of, Moon of Sí. La radiancia entre la mente y el tiempo es el tiempo del aliento. Todo esto lo estoy leyendo de aquí. Códigos avanzados de la ley del tiempo. El iching Galáctico. Bueno, empezamos entonces con esta penetración de la octava galáctica en la onda encantada del Sol. Tiene el propósito que es el Sol, que es iluminar el fuego universal, la vida. ¿Sí? Iluminar, es el propósito de esta onda encantada. Eh, es una onda encantada amarilla que va a completar el castillo rojo. O sea, cada castillo, recordemos, tiene una onda encantada de cada color, una roja, una blanca, una azul y una amarilla, y eso completa un ciclo de 52 días. Justamente, hoy, ahora, en estos momentos, estamos completando, aquí en, en Argentina, 52 días en cuarentena, o sea, ya es más que una cuarentena, pero le seguimos llamando cuarentena, pero ya es un castillo. 52 días, 13 por 4. Entonces... Dentro de estas medidas de los ciclos del tiempo, bueno, para los mayas el ciclo de 52 días era muy importante también porque medían los ciclos de las cosechas, con eso. Eh, y 52 también es un, es un fractal de los 5.200 años eh, de la cuenta larga, de las 52 semanas del año, sí y justamente, bueno, esta onda encantada se completa aquí en el KIN 52, que es el humano cósmico amarillo. Eh, y, y bueno, eso es el, el marco que le da como a cada ciclo el tener un castillo. Hemos pasado entonces 52 días y bueno, tal vez que a partir de mañana ya empieza a suceder algo diferente también, ¿no? y eso lo vamos a sentir. Y consciente o inconscientemente, la ley del tiempo siempre informa, no importa que eh, las autoridades, o sea, ya vimos la vez pasada que eh, Alberto Fernández, por ejemplo, eh, eh, está dando un discurso cada 13 días, más o menos, y aunque esté totalmente informado por el tiempo artificial y el reloj mecánico y tal, pero en algún lugar también la ley del tiempo informa. Y, y hoy que se están completando los 52 días eh, de cuarentena, bueno, mañana vamos a algo, algo diferente va a empezar a suceder seguramente. Eh, bueno, esta onda encantada viene entonces a madurar la cuarta dimensión del tiempo, que es lo que hace la, la raza raíz amarilla acá en, esta, en este pulsar. Eh, la raza roja a raíz va a estar iniciando la primera dimensión de la vida. La raza raíz blanca, aquí en este pulsar de los sentidos, va a estar refinando los sentidos. Y la raza raíz azul, en el pulsar de la mente, va a estar transformando la tercera dimensión de la mente. ¿Ok? Eh, en el día de hoy, que estamos en viento eléctrico blanco se activa el servicio de la onda encantada, que es comunicar el espíritu, eso se va a canalizar eh, eh, resonantemente en la sintonización que va a ser el poder de la muerte del enlazador de mundos en el eje místico de la onda encantada, y se va a liberar en nuestra próxima tortuga mágica a través del poder del corazón, del amor incondicional del perro, que además va a completar la estación galáctica blanca, y... Eh, se va a crear el puente eh, hacia la estación, o sea, aquí va a empezar la cromática 13, la cromática son ciclos de 5 días, y 13 ciclos de 5 días forman una estación galáctica. Eh, actualmente estamos en la estación del perro, en la estación blanca, y el perro espectral blanco va a transportar el, el, el espectro galáctico blanco a la próxima estación que va a ser en, en Águila Eléctrica, en la próxima onda encantada, ahí va a empezar la estación galáctica azul de la visión. Sí. Bueno, el oráculo de la quinta fuerza de hoy, entonces el viento eléctrico blanco dice activo con el fin de comunicar, vinculando el aliento, sello la entrada del espíritu con el tono eléctrico del servicio. Me... Yo soy guiado por el poder de la muerte, que es el enlazador de mundos eléctrico, aquí el poder de enlazar mundos, el puente entre los mundos. Eh, el otro día escuché una frase, ¿quién la dijo? Eh, Guillermo Moreno, me parece, dijo, eh, algunos, eh, algunos construyen puentes, otros levantan muros. <risa> bueno eh, Cierto, ¿no? Bueno, por eso ahí, ahí me puse a pensar en el puente arcoíris y en lo que significa como eh, proyectar o crear un puente hacia un nuevo tiempo. ¿no? Este, otros pueden pensar bueno en qué muros hay que construir para protegerse y otros en qué, muro, qué puentes eh, crear para caminar más allá de este tiempo y entrar en, en un nuevo tiempo. Bueno, eh, hoy tenemos la pareja uraniana, aquí el viento y la Tierra, ¿sí? el viento es urano galáctico kármico, la Tierra es urano solar profético, ahora lo vamos a ver eso en mi nuevo tablero digital del Telectonón que confeccioné hace unos instantes. Entonces el poder de navegación de la Tierra hoy está nutriendo al, al poder de comunicar el espíritu del viento, eh, y, ese, y esa energía de comunicar está siendo guiada también por el poder de la muerte, del enlazador de mundos, que es dejar ir lo que ya no necesito para el viaje y enlazar con, con los mundos que, que están ahí disponibles para mí en esta aventura. Y el desafío de hoy, que es el poder antípoda, que es el humano eléctrico amarillo, el poder que nos desafía, también como una forma de, de que reconstruyamos memoria cósmica, el desafío de hoy es influenciar el libre albedrío y la sabiduría del, del humano eléctrico amarillo, eh, que es la, de la onda encantada del perro, justamente, que es mi onda encantada, y está siendo como la onda encantada antípoda de esta onda encantada del sol. El sol y el perro son poderes antípodas y por lo tanto... La onda encantada del sol y la onda encantada del perro son también ondas encantadas antípodas. Siempre hay una onda encantada antípoda y una onda encantada oculta, ¿sí? que viene siendo ahora la onda encantada de la luna. La onda encantada de la luna es oculta con la onda encantada del sol. Fíjense que leímos justo ahí el, el hexagrama 57, los códigos de, de la luna y el sol, bueno, la onda encantada del sol y la onda encantada de la luna son ondas encantadas ocultas, así que oculto, como poder oculto del día de hoy, está la tormenta espectral azul, el poder de la liberación de la energía y la transformación ¿sí? a través de la purificación emocional de la luna también. Eh... Esos son algunos códigos para este día. Bueno, aquí le mandamos un pulso de sanación y conciencia a la zona del viento, que es ahí donde está eh, Indonesia, el noroeste de Australia, Nueva Zelandia, eh, tal vez parte de China mismo, bueno, ahí tenemos zonas este, donde tal vez se ha originado toda esta cuestión que nos eh, asedia hoy en día, ¿no? activamos también en el campo gravitacional a la familia central del viento, la mano, el humano y la tierra, en el campo electromagnético con la raza blanca raíz, activamos aquí, y también la cromática entonada de la autogeneración de la abundancia, ¿Ok? autogeneración cósmica de la abundancia autoexistente, esa es la cromática. Entonces, de esa manera tenemos los tres campos, que son el gravitacional, el electromagnético y el biopsíquico, conformando entonces, unificando el, el, el olón del planeta hoy en esta zona del viento. Y aquí les presento a mi nuevo telectonón digital, para no tener que estar filmando con la camarita, me armé algo que quedó muy lindo, ahí con, sacando algunas fotos y recortando y tal, me logré armar las piecitas del telectonón para moverlas cada día, y así es como se ve eh, el tablero en el día de hoy. Tenemos a Pacalbotán, aquí la tortuguita, en el día 9 de la luna, acá, que es día 9 de la luna 11, y acá el viento eléctrico en el tono 3, ¿sí? entonces por eso tenemos a la tortuguita de Pacalbotán en el día 9, y al guerrero que ya empezó a recorrer el cubo a partir del día 7, recordamos que el guerrero es como, es como nosotros también, es la parte en donde es, es nuestro, como nuestro yo telepático, un yo unificado de toda la red de arte planetaria, que lo que hacemos es telepáticamente recorrer el cubo aquí, tiene tres planos, el cubo más un plano interno, o sea, y está también dividido por armónicas, o sea, rojo, blanco, azul, amarillo, el primer plano es el plano de la mente. Ahora estamos en el plano de la mente y corresponde con el plano supraconsciente. Después viene este que es el plano del espíritu y ahí pasamos, el plano del espíritu va del consciente continuo al consciente y al inconsciente. Y desde el inconsciente surgen luego estos cuatro, que son el plano de la voluntad, y va del plano inconsciente al consciente y al consciente continuo. Y con el poder del plano consciente continuo se mete en el centro en donde están los cuatro poderes de profecía, que son eh, la profecía, la temporalidad, la visión y la inteligencia. Y desde ahí toma esta diagonal y se va a encontrar con Bolonic que nos está esperando tejiendo el tiempo en la torre de navegación en el día 23. Bueno, y acá tenemos al cristalito parado en, el, en la batería de recarga de la posición del viento, del espíritu, y tenemos a la pirámide verde que es el king del día, en la, en la torre del espíritu, aquí en el día 28 del Telectonón, en Urano, galáctico cármico todo esto es el flujo galáctico-kármico, ¿eh? como dice aquí, y a la pirámide roja, corresponde con el análogo que es la Tierra roja hoy, en Urano solar profético. Eh, inhalación galáctica, exhalación solar. Después tenemos al guía de hoy, que es el enlazador de mundos aquí en Marte galáctico kármico, al antípoda, que es el, el humano, en Tierra solar profética, aquí, y al poder oculto de hoy, que es la tormenta, el poder de autogeneración aquí en Plutón Solar Profético. ¿Ok? Así que esto es el, el, cómo se ve el tablerito del Telectonón hoy en día. Aquí tenemos para el amigo ahí Hernán, este, del Rainbow, es lo que preguntaba el otro día, ¿qué es eso que dice ahí de planeta babilónico? Bueno, acá se ve más claro jugo de la ley, que es toda esta parte, esto, estos, estas 16 posiciones que recorre el guerrero, eh, dice, cubierto por la torre de Babel, dominio 1260 de la falsa autoridad planetaria, para ser vencida es el planeta babilónico, donde están sus poderes abusivos, sus poderes abusados, y el guerrero que tiene la función de redimir telepáticamente al, al planeta Tierra y restaurar el orden natural del tiempo, que es las 13 lunas de los 28 días, y ese es el juego de la profecía, que se llama teleptonon, que quiere decir eh, el tonón, que es como el espíritu de la tierra, y tele, que es a distancia, por lo tanto, tuvo por el que habla el espíritu de la tierra, sería como una forma de comunicarse telepáticamente con el espíritu de la tierra. De eso se trata el juego de la profecía, que es el el telectón. Bueno, vamos a ver más cosas otro día. Eh, y aquí tenemos al personaje invitado del día, eh, que es el querido Oscar Tinajero, viento eléctrico blanco, guardián del fuego, portador de la bandera de la paz, ha recorrido eh, el planeta entero, llevando unas enormes banderas de la paz, y la, y la huipala también, y... Y la bandera arco iris, y ha caminado, caminado y caminado mucho el abuelo Viento. Eh, hoy en día está siendo reconocido en la tradición, eh, no quiero decir para no equivocarme, pero de la abuela Nakin, ¿sí? creo que dije bien. Y sí, eh, hemos compartido así increíbles aventuras con el hermano Oscar también, entonces le quería mandar. Un abrazo gigante, un saludo con todo el corazón ahí, esperemos eh, poder eh, prontamente alguna vez eh, bueno, reencontrarnos y, y seguir galactizando el planeta como, de manera muy divertida como él lo hace. Hace temascales Oscar, unos temascales increíbles también. Estuvimos esta última vez eh, en, en el sur, en Epuyén, en un encuentro que hicimos ahí para darle el cierre ceremonial al Jardín de Paz Mundial de Puyén y Oscar Vino, y fueron unos días maravillosos también, mágicos, increíbles, con, con la familia galáctica que llegó hasta allá. Y de eso hay un pedacito, un video que yo tengo en mi canal de YouTube en donde explico la relación de la ley del tiempo con el diseño humano, eh, que es un extracto de ese encuentro también. Y hablando del diseño humano, bueno... Eh, la Tierra está ahora en la puerta, el Sol, perdón, está en la puerta 23, que está aquí, y, y es uno de los tres casos en donde hay una oposición, eh, o sea, la, la, el hexagrama opuesto del 23 es el 43. Y eso se da tres veces en el cuerpo gráfico que hexagramas opuestos forman un canal. Se da con el 43-23, se da con el 37.40 y se da con el 34.20. El 43.23 en este caso, vamos a ver, acá nos asistimos un poquito, eh, es el canal de estructurar un diseño de genio achiflado, tiene que ver con personas que llevan ese canal, tiene que ver con la capacidad de, de estructurar la información que decodifican de su escucha interna, y es a veces información muy profunda, eh, entonces cuando la mecánica es correcta de este canal, es decir, cuando, cuando se les invita a estas personas a compartir esa, esa comunicación, pueden ser un genio lo que te dicen, pero lo que les pasa muchas veces a estas personas es que eh, te, eh, están ahí queriendo como llegarte, muchas veces, y cuando eso no es invitado, es información tan potente, que que te podría potenciar totalmente, pero si no estás eh, preparado, liste, para recibirla, vas a poner una resistencia y vas a decir que está diciendo este loque. Y por eso es un diseño de genie sí, From genius to freak. Eh, hoy estamos en el tercer día, digamos, en la tercer línea de este hexagrama. Son días en donde se nos da la prueba y el error, eh, si algo tiene que salir mal, sale mal, y bueno, eh, nos toca amigarnos un poquito con eso. Esta línea se llama, perdón, el, el hexagrama se llama el de partir, es la puerta de la asimilación, y dice, amoralidad, la conciencia y el entendimiento que conducen a la aceptación de la diversidad la conciencia y el entendimiento que conducen a la aceptación de diversidad, y eso es amoralidad, quitar a la moral del medio para eh, percibir la pureza. Amoralidad no es inmoralidad, ¿eh? eso me gustó el otro día que vi a alguien que hizo esa aclaración, ¿sí? es como diferente. La tercera línea, que se llama individualidad, dice la expresión independiente que no es por naturaleza perjudicial para otros. ¿Sí? Este es un canal que corresponde con el circuito individual. Eh, la expresión independiente que no es por naturaleza perjudicial para otros. Y como ven, tiene este triangulito aquí, es porque corresponde el aspecto exaltado en esta línea que dice vitalidad y poder personal que pueden generar celos, pero no amenazas. La expresión individual que atrae la atención, pero no la amenaza. De eso se trata esta línea de hoy. Eh, la tierra, que es el, lo que está del otro lado, la antípoda de esto, que es la 43.3, vamos a ver, que es la resolución, la puerta de la visión interior, o sea... La puerta 43 es como una escucha interna. Se dice en el diseño humano que es como si fuese el tercer ojo, pero en este caso es más. Sería más como un tercer oído, porque es una escucha interna, es la puerta del insight. Y dice: para que los logros puedan ser mantenidos, un nuevo orden debe ser establecido con firmeza. O sea, en estos días puede ser que veamos un poco cómo en nuestro entorno, o en el entorno compartido, colectivo, se establece un nuevo orden con firmeza, o no. Eh, la tercera línea dice conveniencia. El poderoso impulso para la regeneración, que cuando la resolución se ve amenazada, usará cualquier medio, se alineará con cualquier fuerza, y resistirá cualquier condena por alcanzar la meta una certidumbre en el saber que puede soportar la condena. eso es Plutón en el aspecto exaltado. Y en el detrimento, la Luna dice, una hipersensibilidad a la condena que puede imposibilitar conveniencias justificadas y así conducir al fracaso, el abandono de la visión interior por temor a la condena. Que tiene que ver con los miedos de esta puerta 43, que es el miedo a no ser comprendida. Este miedo a no ser comprendido hace que muchas veces nos pase esto de el abandono de la visión interior por temor a la condena. Pero si somos correctos con nosotros mismos, y si vivimos de acuerdo a la naturaleza de nuestra forma y si seguimos a nuestro ser, eh, es más probable que en estos casos logremos una certidumbre en nuestro saber que puede soportar la condena. Y eso es un gran experimento así de autocontemplación y observación y escucha de decir, ¿cuál es mi saber que puede soportar una condena? Es aquello en lo que encuentro certeza, que por ahí no son muchas cosas o son muchas menos por ahí de las que estamos acostumbrados a asumir. Tenemos me muchas menos certezas de las que pretendemos tener, pero lo que está bueno a veces está bueno darse cuenta cuando nos embalamos, por ejemplo, en una discusión y ya nos dejamos de sostener nuestro argumento y nos, nos, nos ganó el ego de, de querer ganar la discusión o, o, o de simplemente pelear o imponernos y... y y nos fuimos de la base, digamos, de certeza de lo que sabemos o no, nos cuesta más a, eh, abrirnos a lo que el leotre tenga para decirnos, y, y, y ahí ya está funcionando otro mecanismo que no tiene que ver con nuestro ser, que es nuestro no ser, o el, o el ego que, que está ahí, que se pone, como, con, con, se pone a funcionar eh, de acuerdo a... a a propósitos más eh, básicos, que es como imponerse, por ejemplo. Eh, y en esos momentos está bueno darse cuenta y, y observar que no tengo necesidad de defender un fundamento que no sea un saber mío. Y saber distinguir un saber de una creencia es muy importante también. Entonces... Algo muy bonito que pasó el otro día, cuando tuvimos esta corte cristal, que éramos tantas personas que me hizo dar cuenta de que cuanto más somos, compartiendo lo mismo, una misma energía, un, una sintonía eh, mental, en la comunicación, y en el espíritu, y en el propósito, eh, menos tenés que hacer porque haces más, eh, ¿cómo se dice?, más puntualmente, más específicamente tu rol particular. Por ejemplo, eso lo podemos ver reflejados en, en el KIN, en el KIN planetario, que cuanto más está saturado el espacio con presencias y con energías, eh, más específicamente puedes cumplir tu, tu rol. Y, y, y no necesitas como pasarte a hacer las cosas que le corresponden al otro, no, no sobrecargarte, entonces cuando decimos menos es más, es más o eh, hacerlo lo poquito y que es tu parte, y cuando conformamos así un, un organismo planetario, eso es importante. Y también eso me llevó a pensar como que... Sí es importante la salud y es importante la economía y es importante la política, pero cuán importante es, eh, creo que mucho más importante que todo esto, es eh, que lleguemos a funcionar como un organismo planetario, porque eso es lo que la naturaleza y la historia nos muestra, en la, que la evolución de la vida se da cuando eh, las partes forman un todo mayor. Y, y cuando miramos ahí por ejemplo muy lindo el libro Cosmos este cuando pude leerlo estuve unos días en la casa de, de mi amigo el duende en el bolsón y justo tenía el libro Cosmos ahí y lo estuve y, y habla de cómo los los organismos se van uniendo y van creando sus formas, o eso se puede ver también en algo de la literatura de Richard Dawkins, que es un biólogo bastante darwiniano, por cierto, pero es muy interesante ver la mirada de los biólogos cuando explican cómo los organismos se van formando y van creando organismos mayores, y eso es, por ejemplo, lo que explica en el gen egoísta de Richard Dawkins, cómo los genes van armando estas máquinas que somos los seres humanos, en donde lo que buscan es eh, sobrevivir, esa función básica y específica que les corresponde a ellos, pero en la evolución y en el tiempo se forman estos organismos este, que para el punto de vista de un gen eh, es como to toda una dimensión muy superior, entonces eso me lleva a pensar eh, qué tipo de ser se forma eh, en la unión de... Eh, de un planeta, por ejemplo, por ahí es mucho pensar, pero bueno, tal vez algún día suceda, y eso también me hacía pensar en, por ejemplo, cuando tenemos estos encuentros, como el hermano Oscar, que está acá de invitado estático, pero seguro también dinámico, porque está ahí siempre en telepatía, y tal vez hasta esté mirando por ahí, eh, algún día le vamos a hacer un, una charlita acá en vivo con, con Oscar seguramente, si quiere... En nuestros encuentros la ceremonia es muy importante, hacer lo ceremonial, el rito, el reunirse frente a un fuego, unas danzas circulares, unas canciones, establecer la energía primero del, del encuentro y después desarrollar a partir de esa energía establecida, a partir de ahí desarrollar los propósitos, y sí puede haber discusiones, puede haber intercambios, todo, pero al estar sentados en círculo ya eso crea una, una geometría particular de unión, y entonces pensaba cómo sería si en las Naciones Unidas, o en la Organización Mundial de Comercio, o en la OMS, o en, o en eh, todos estos organismos, o, o mismo en el Congreso de la Nación, eh, antes de comenzar a sesionar, hiciesen una, unas danzas circulares. <risa> sí, qué lindo sería, ¿no? Tener un, un, un planeta que funcione así, en donde los representantes de los pueblos primero hacen unas, unas danzas circulares y después se sientan a... Y lo mismo pensé también para los, los intercambios estos que... Que tenemos a veces por Facebook, ¿no? En donde debatimos eh, perspectivas y miradas y, y no y yo pienso que pasa esto y yo pienso que pasa aquello. Esto es verdad, esto es mentira, esto es así, esto es así. Esto tiene un trasfondo, esto tiene una cosa oculta. Eh, pensé en, en, en, en cómo en, en vez de como de, de, de pelearnos por ver quién tiene razón, de a ver si podemos como Sentir que estamos como en un equipo trabajando por esclarecer una situación, como que tenemos que, que lograr un resultado de, de todo el equipo, ¿no? Entonces por más de que eh, hay datos que confrontan y hay cosas que hacer un acuerdo, eh, podemos pensar como que, que tenemos que llegar a un, a, un, a un resultado común. Esto, como lo digo, para aplicarlo a diferentes situaciones y bueno, Bien, amigues, espero que antes de pasar a esta parte me voy a fijar a ver si hay algún comentario aquí en el Facebook de alguien que esté mirando. Carla dice apagar los egos, encender las almas. Bueno, gracias también a vos, Carla. Genial. No me esperaba que haya mucha gente mirando hoy tampoco porque gregorianamente hablando domingo a la noche, bueno... Mucha gente mira series, pelis, o está en otra cosa. Eh, bien, dejamos este, este pulso aquí. Eh, bueno, aquí hay un, un código QR, por si a alguien eh, le, le copan estas transmisiones y quiere hacer como un dar y recibir, e intercambiar energías. Bueno, mercado pago, eh, se escanea código QR, todo aporte es bienvenido, nutre también porque es como el, el combustible que se le pone al vehículo y hace que, que siga funcionando y que mejore también, ¿no? eh, y que crezca. Y aquí, bueno, dejamos este, este pulso de, de que contagiemos eh, paz, de que contagiemos creatividad, de que contagiemos sanación, de que contagiemos conciencia, de que contagiemos arte, y de que contagiemos con pasión también. ¿Sí? Ajá. Y le mandamos también ese pulso de, de paz aquí a la Tierra. Y con su arco iris circumpolar. Y esto, fíjense que lo, lo vamos haciendo así, en lo, con cierta frecuencia y en lo cotidiano. Y, y vamos cargando telepáticamente ahí el, el olón de la Tierra con esta imagen. Y si se dan cuenta, en algún momento van a ver que estamos nutriendo eh, ese almacén imaginal que tenemos y que eso también se con el tiempo se va a transformar en una realidad. Así que gracias a, a todos por estar y por compartir. Y fíjense después también en, en mi canal de YouTube y si quieren suscribir o si quieren... Compartir los videos que yo después los subo allí. Eh, eso lo encuentran en, aquí en mi murito de Facebook. Y bueno, eh, que tengan una hermosa onda encantada del sol, iluminen el fuego universal, atraigan vida hacia su vida y brillen. ¿Ok? Bueno, buenísimo, muchas gracias. Y, y ahí nos estamos sintiendo. ¿Ok? Hasta ahora.